En los últimos meses eh, un debate recorrió la Argentina, tiene que ver con lo que se llama, o lo que dieron a llamar, el nuevo oro blanco ¿sí? para nuestro país, Latinoamérica. Eh, estamos hablando del litio, su extracción, su producción eh, y su utilización, de lo que se plantea como el recurso estratégico para una transición energética. Para hablar sobre el tema, estamos con una persona que conoce muy bien justamente esta cuestión, pero quizá no de esta latitud, sino de, de México. Ella es Aleida Samar Alonso, es doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid e investigadora de la Universidad Autónoma y Metropolitana de México. Gracias por atendernos, Aleida. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con, con ustedes. Gracias. Eh, a ver, para arrancar, Aleida... Eh, ¿Es un poco exagerado hablar de esto del de, de nuevo oro blanco, esa panacea que, que pareciera nos va a salvar a, a los países latinoamericanos? A mí me parece que sí, por varias razones. Bueno, una, lo que se está discutiendo ahora a nivel internacional o el tema más relevante es esta supuesta transición energética que se ha discutido en las distintas COP, que se ha discutido justo desde hace ya muchos años, ¿no? desde los límites del crecimiento, la década de los 70, etc. Pero bueno, para no irme por allá, se ha pensado cuál es la forma de poder tener una transición energética que sea viable para el mundo, pero esta transición se ha hablado justo desde los países del norte, no desde el sur, ¿no? y por lo tanto se ha visto que una de las cosas que se tiene que hacer, eh, se piensa así desde los gobernantes y desde las empresas, no es dejar de extraer, es seguir extrayendo. Pero ¿qué podemos extraer cuando nos estamos dando cuenta que los hidrocarburos ya no son tan fáciles de extraer, que además están acabando y que son escasos? pues bueno, se ha puesto justo el ojo ¿no? sobre algunos minerales que son críticos o algunos minerales que son eh, denominados por el Banco Mundial como los eh, minerales más importantes para la transición energética, son alrededor de 20, y entre ellos está el litio. Entonces, por eso es que al litio se le ha empezado a denominar como el nuevo petróleo y también se le ha denominado este nuevo oro blanco. El problema es que el litio no sirve justo para eh, concentrar, acumular energía, sino nos ayuda a procesos de transformación de la energía, ¿no? y que en este caso serían... Justo cuestiones como las baterías, cualquier tipo de baterías, principalmente las baterías para los autos eléctricos y por eso ha tenido como mucha relevancia y especulación a nivel internacional, porque justo una forma supuestamente de combatir este cambio climático y esta transición es justo cambiar de, de autos. Pero hay, es todo un problema porque eh, si quisiéramos justo transformar todo el parque vehicular de China o de Estados Unidos, todo el litio que hay en el mundo no sería posible y no alcanzaría para estas baterías y para estos autos. Claro. O sea, suplantar, digamos, eh, los combustibles fósiles por, digamos, la energía que puede almacenar el litio en estas, eh, digamos... Eh, Batería exactamente, eh, digamos no tampoco es que, que, que, que se puede llegar a hacer una transición completa, mucho menos a, a un corto ni mediano plazo, eso es lo que planteás. Ahora hay una cuestión también que vos planteás que tiene que ver con eh, quién está a cargo o, o quién sería el explotador ¿no? digamos de esto. Y México hizo lo que se entiende, por lo menos de Argentina, como un avance. ¿no? A ver si por ahí nos podés explayar y contar un poco de qué se trata. Claro que sí, sí, te lo cuento, por supuesto. Es una pregunta súper interesante porque aquí la situación es que prácticamente para, para toda América Latina y, bueno, para el mundo, uno de los países más ricos en litio que tiene en su territorio y que además es el que, digamos, se ha puesto las pilas para poder también transformarlo es China. China es quien tiene en este momento como el mayor poder de tierras raras de minerales estratégicos, ¿no? Es quien está como en primer lugar, pero por otro lado, pues bueno, Estados Unidos y Canadá tampoco han dejado de invertir y otras naciones, Australia y demás. En el caso de México es eh, muy específico que la empresa que está instalada justo en la zona norte, que es el estado de Sonora, en donde se ha dicho que está el mayor yacimiento de litio probablemente del mundo, ¿no? Un yacimiento que además es de arcillas, que es diferente a otros yacimientos, por ejemplo, de Argentina, que son de salmueras o de roca en otros países como Perú. ...en este caso son de arcillas, es más difícil de extraer... ...y quienes tienen el derecho en este momento, quien tiene el derecho es una empresa china... ...que se llama Gamften, que antes era Bacanora Litium... Eh, ...canadiense justo y también inglesa... ...y justo vendió la mayor parte de su proporción o de sus acciones justo a Gamften... ...porque Gamften es la única empresa o de las pocas empresas a nivel internacional... ...que tienen la capacidad de extraer eh, arcillas, de extraer litio de arcillas y transformarlo... ...entonces aquí hay, me parece a mí, que un juego geopolítico muy fuerte... Porque justo GAFTE eh, tiene, digamos, la concesión, pero Estados Unidos y Canadá ya modificaron, junto con México, el Tratado de Libre Comercio, que ahora es el t desde hace algunos años, justo para permitir que las concesiones sean para empresas estadounidenses y canadienses. Y para cerrarle justo esa estrategia a China. ¿no? Aquí creo que valdría nada más, que termino con esto último, valdría la pena recordar que el año pasado, casi a finales de año, ¿no? Eh, la comandante en jefe del Comando Sur, muy conocido por sus estrategias violentas en toda América Latina y también en otras partes del mundo, Justo declaró a nivel internacional que qué difícil era y que además teníamos que prevenir no esta amenaza de China en todo nuestro continente. Eh, siempre declarando como si ellos fueran los buenos ¿no? del lugar y no dejar invertir a China en América Latina, porque son recursos ¿no? de los latinoamericanos como esta doctrina Monroe nuevamente. Entonces, bueno, nada más lo dejo ahí justo un poco para el debate. Bien, ahora la nacionalización que, que emprendió México o que está emprendiendo México. Eh, ¿Tocas estos intereses? Digamos, esta empresa, por ejemplo, que tiene esa concesión, esta empresa china, por ahora no se ve afectada, o me equivoco. Eh, a ver, habría varias cosas que sí podrían afectar a, a la empresa china. Justo esta nacionalización, vale la pena decir que se sacó un decreto ¿no? de nacionalización de litio. Este decreto sale justo en el Diario Oficial de la Federación, el, si no me recuerdo, el 18 de febrero, o sea, este año, aunque se venía uh -huh. desde el año pasado la nacionalización. Y el decreto es muy ambiguo, porque el decreto justo... Eh, dice de algunas formas que se reserva esta zona minera de litio, ¿no? denominada LIMX1, una zona que comentábamos que supuestamente son las mayores reservas, 234 mil hectáreas, ¿no? y coincide justo con el territorio que se ha concesionado a los únicos dos proyectos que son privados, que tienen avances significativos, aquí está el de Gamften, Pero ¿por qué digo que es confusa? Porque el decreto se hizo de forma muy ambigua, me parece a mí que de forma intencional, porque aunque se menciona ¿no? que las empresas en la zona tienen, eh, que tienen estas reservas pueden ejercer sus derechos que les fueron otorgados, o sea, extraer litio, también establece que no se puede extraer litio en la zona. O sea, por un lado dice sí, tienen ustedes derecho y por otro no. Es muy contradictorio uh -huh. eh, y también irrealizable. A mí me parece que justo se hizo ¿no? con toda la eh, ventaja o con todo el pensamiento de que esta actividad, o sea, sí va a ser permitida, pero justo en algún momento eh, se les pueda permitir a otros, como decíamos, Canadá y Estados Unidos. Y esto va a llevar a que justo la empresa china Gamften pueda demandar a México, al gobierno de México, por intentar quitarle la concesión o por no dejarles operar adecuadamente. Y de hecho podría ser muy costosa esta demanda a nivel internacional. Podría ser una demanda superior a los 2.000 eh, millones de dólares, ¿no? Como pagos compensatorios justo que va a tener que hacer el gobierno mexicano para esta empresa para gamster Bien, y caer en, en estos tribunales internacionales como el CIADI, donde en general los estados de nación suelen perder, ¿no? Imagino que a eso te referís. Sí. Y también una de las cosas que se plantea eh, es la conformación de un ente, una entidad pública para, para la explotación de, de este mineral. Eh, ¿Está en condiciones el Estado mexicano o, o cualquier Estado, si es que lo tenés claro, en, en poder avanzar, digamos, porque tiene requiere de una tecnología en general que, que, con la que no cuentan, ¿no? digamos, los estados? ¿O me equivoco? Sí. Eh, no, estás en lo correcto. Aquí justo se plantea un organismo que se llama Litio MX, ¿no? que es un organismo que apenas empezó a hablar de él justo el año pasado, eh, que a mí me parece que eh, todavía no se tiene como la capacidad, el organismo es muy pequeño eh, aún, de hecho el organismo está haciendo varios estudios de viabilidad, de la posibilidad de exploración, etc. Pero en México, al igual que en muchos países de América Latina, no contamos con la tecnología, eh, no tenemos el conocimiento para hacer ese tipo de extracción, de litio en general, porque no se había dicho que hubiera litio en el país, aunque se sabe desde la década de los 70 que existen varios yacimientos, más de 80, pero eh, justo esto no se había, pues de alguna forma ha vuelto un boom, ¿no? Una especulación como estero blanco, como tú decías al principio, por lo tanto no tenemos capacidad ni tecnológica, ni técnica, ni científica, ni económica para poder hacer la extracción si se quisiera hacer nacional. Por otro lado, creo que vale la pena tomar como ejemplo lo que pasó en Bolivia. O sea, Bolivia nacionalizó el litio hace un montón de años. Y justo lo que sucedió es que antes de la salida, el golpe, o lo que haya ha sido con Evo Morales, ¿no? Evo ya empezaba a hablar justo de po posibles eh, convenios o concesiones a empresas privadas, extranjeras o nacionales. Lo mismo está sucediendo aquí en México. Se nacionaliza, pero después una nacionalización que además parece que no tendría sentido porque los minerales ya estaban nacionalizados en México y eran de la nación, ¿no? Y después de, de nacionalizarse, se declara públicamente que los que tienen derecho a tener las concesiones son empresas estadounidenses y canadienses. Entonces, poniéndote un poquito a favor de Estados Unidos... En contra de China, no digo que una sea mejor o peor, pero quizá hay que tener cuidado cuando uno firma ciertos acuerdos internacionales por lo que pueda suceder. Hasta ahora veníamos hablando de producción, sí, y, y de extracción, lógicamente, pero bueno, hay una, una beta respecto de esta cuestión extractivista eh, que, que profundizás o escuché eh, en algunas intervenciones tuyas eh, que... Que bueno, planteas los riesgos ¿no? que, que esto co conlleva o podría eh, traer para comunidades, para, para productores, eh, al igual que otros proyectos y otras iniciativas extractivistas, ¿no? Digamos, acá en Argentina eso es un debate muy importante. Yo no sé si en México también eh, estará en, en la picota. Sí, vale la pena justo mencionarlo. Creo que es un tema muy importante que muchas veces no se toma en cuenta. Sí. Se piensa todas las hectáreas que decíamos, 240 y tantas mil hectáreas que se tienen para extraer litio. Se dice México podría llegar a ser el primer país que sería el mayor productor o exportador de litio, uh -huh. pero justo este tema que tocas, que es un tema socioambiental, no se habla. Eh, habría que tomar en cuenta que justo para cualquier extracción de cualquier material mineral, de cualquier cosa, se utiliza muchísima agua. Esa es una cuestión que es muy relevante y creo que hay que ponerla eh, sobre el debate y vale la pena decir que justo en la zona donde se... Eh, por lo menos se ha descubierto que se piensa que hay mayor litio que Sonora, es, un, es una entidad, es un lugar que tiene alto estrés hídrico. O sea, es una zona prácticamente desértica. Entonces vale la pena decirlo, justo ¿no? para igual decir, bueno, vas a extraer agua de un lugar donde casi no hay agua y lo vas a usar para la minería, para el litio y no para las personas o para los animales. Eh, segunda cuestión que es muy importante, algo que fue reformado en nuestro país desde la década de los 90, en la Constitución Mexicana, el artículo 27 constitucional, que justo da derecho a que las tierras ejidales o comunales, como se llaman aquí en nuestro país, sean rentadas o vendidas. Eso es un problema, porque si la comunidad tiene un problema estructural de pobreza, de sanidad, de educación, y justo el Estado no lo repara, por eso decimos que es estructural, y llega la empresa y ofrece empleos, pues la población puede decir, te rento mi tierra. ¿no? Entonces eh, justo tiene muchas implicaciones. La primera, que generalmente le pagan por la renta pues muy poco dinero, ¿no? que además los expulsan de ese territorio, la gente tiene que emigrar, lo que hace que cambie su cultura, su tradición, su gastronomía, todas sus costumbres, toda su forma de vida. Pero también otra de las cuestiones complicadas es que los empleos que suelen ofrecer justo las empresas extractivas son empleos donde pagan muy poquito y además eh, contratan a la gente justo para los empleos más bajos, no para los más tecnificados y con mayor paga, porque esto vienen técnicos de otros países, ¿no? en este caso podrían ser chinos o canadienses o ingleses, y además eh, justo se destruye parte de la flor y la fauna local, porque al momento que tú montas el proyecto, ¿no? Al ser, al ser tan grande este proyecto y al ocupar no solamente el lugar de la extracción, sino los alrededores, ¿no? Haces, justo empiezas a utilizar territorios que son ecosistemas o biomas que son muy sensibles, que se están destruyendo y que no solo afectan a las comunidades cercanas, nos afectan a todos, porque vivimos en un mundo global, no nos gusta no, la globalización, pero también para cuestiones ambientales. Entonces, y hay un uso de energía excesivo, eh, si tienen que utilizar otros recursos. De hecho, al hacer extracción necesitas no solamente agua, depende del tipo de extracción, puedes necesitar tala, otro tipo de, de materiales o de recursos, y que vas dejando estas zonas sin ellos, y que justo, pues, se supone que estás contribuyendo para el cambio climático al utilizar litio, pero en realidad estás afectando más y también estás provocando residuos, ¿no? Recordemos un poco de forma breve lo que ya ha dicho un autor muy importante, George, George Curroje, ¿no? Justo la energía no se crea y se destruye, solo se transforma, y nos queda esto como desechos, y desechos que justo son los costos socioambientales, que es lo que estamos hablando. Claro, el pasivo ambiental, ¿no? que muchas veces se menciona, ¿no? que, que se plantea, bueno, estos recursos van a traer un montón de, estos recursos naturales van a traer un montón de recursos económicos, y no se piensa en los pasivos ambientales, eh, que es un poco lo que, lo que está mencionando Aleida. Eh, te consulto a ver, eh, quizá excede un poco la materia de investigación, ¿no? pero digamos, ¿en qué medida eh, merece la pena Reflexionar si, si es que um, esta transición energética no, no es la panacea y no es la salvación, o por lo menos este recurso para la transición energética no es la panacea, eh, ¿en qué medida habría que rever un, un modelo de consumo y de producción no en general, digamos, porque... ¿Dónde va ese litio? Muchas veces se utiliza esta, esta excusa de decir, bueno, eh, los que se quejan o los que reclaman eh, el cuidado del ambiente utilizan computadoras y celulares, ¿no? Es como lo que pensamos como una chicana, pero en definitiva tampoco es que, que, que esos recursos van a quedar en la comunidad, ¿no? Y tampoco es que esos recursos se van a utilizar en términos de, de sí, sociales. Eh, habría que rever, ¿no? O repensar ese modelo de producción y de consumo. Sí, me parece súper interesante lo que acabas de comentar y de preguntar, mm. ¿no? Tal cual, o sea, tendríamos que pensar en cómo revertir ese modelo, tendríamos que pensar en una transición energética mucho más justa. Eh, vale la pena decir que seguramente es algo que ya, que ya se sabe y que ya se ha hablado muchas veces, pero vale la pena decir que justo hace más de 100 años nosotros vivíamos con otro tipo de tecnología. Entonces quizá también replantear y repensar qué tanto necesitamos esta, esta tecnología actual. Ojo, no estoy diciendo que no necesitemos las computadoras, eh, una resonancia magnética en el hospital, una máquina de ese estilo, pero... Justo sí vale la pena pensar no que cuando hablamos de cualquier mercancía básica el día de hoy, no sé, la ropa o cualquier otra, tenemos que pensar toda su cadena productiva, todo el proceso, desde que se obtienen las materias primas hasta la producción, distribución, almacenamiento, comercialización, desechos y n cantidad de, de pasos que además me estoy saltando ahorita. Pero todos estos elementos requieren justo de la tabla periódica para poder funcionar, o sea, de litio y de otros minerales más y de otros recursos, como bien hablábamos. Pero justo, no creo que no podemos quitar como el dedo del renglón, de que quien, quien tendría que hacer como una mayor reflexión, desde mi punto de vista, tendrían que ser los estados y las empresas. Es cierto que nosotros tenemos parte del consumo, pero ellos tienen parte de la, del poder de los recursos, parte de la distribución también y parte del marketing. Que es que, lo que nos han vendido en los últimos años también como esta economía supuestamente verde, no este greenwashing o este pinkwashing también, ¿no? Cuando contratan a otras personas. Entonces creo que eso de dejarnos la responsabilidad a, a cualquiera de nosotros de a pie, de porque consume un popote o porque consumes tal cosa, no es el mismo nivel de consumo que tiene una macroempresa. Bien, sí, claro. Lo que pasa es que todo indica que esos estados de nación y mucho menos las empresas van a ser un no un mea culpa de, de, de ya esos pasivos ambientales, por decirlo de una manera amable, que nos dejan hace rato, ¿no? ¿no? No pareciera ser que vaya a salir de ahí. No, creo que tiene que salir entre todos y algo que también comentabas. Hace rato que es importante, ¿no? Tú decías que tanto hay movimientos, a lo mejor o, o gente que está en desacuerdo en México. Hay más de 800 conflictos socioambientales en nuestro país, todos son justo por la extracción de distintos recursos, petróleo, gas, minería, agua, ¿no? forestales. Entonces creo que ahí es donde tenemos también que mirar. Que muchas eh, sociedades o muchas pequeñas sociedades o cooperativas están haciendo un gran esfuerzo ¿no? por utilizar una energía que es mucho más amigable, por hacer cierta captación de agua de lluvia, este, cuestiones también solares y que justo por qué las empresas no lo pueden hacer también. Entonces creo que sería un llamado a las grandes empresas, sería un llamado también a los gobiernos a que regulen, a que piensen en principios precautorios, preventivos, que no se piensan, ¿no? Y a, también nosotros a reflexionar realmente cuánto necesitamos y cómo, cómo hemos llegado a este pico de extracción de muchos de nuestros recursos naturales. Muy bien. Eh, una voz autorizada, eh, de las que más saben sobre el tema, eh, extracción, producción de litio en México... Eh, Aleida Samar Alonso, muchas gracias por este tiempo. Al contrario, muchísimas gracias a ti y al público.